No, hoy martes 11 de mayo 2021, ADN Emocional, el tema de hoy, Delia, ¿cuál es? Atraemos por frecuencia. Hola Cristina, ¿estás ahí? Hola, estoy acá, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes Cristina. Hola Cris. Hola, Cris. Hola, Delia. ¿cómo estás? Muy bien. bien. Bien, hoy el tema de hoy, atraemos por frecuencia. Por frecuencia. ¿Qué interpretan atraer por frecuencias? Yo, las dos. ¿Cris? Ah. ¿Chris? A ver, bueno, a ver, que empiece de... Este... <risa> <Que me risa> el Real, que empiece <risa> de Delia. Delia, que empiece. Se escucha bajito, Ay, eh, Cristina. Mira qué compromiso. Bueno, haremos sí. por Hoy frente... Escucho Pero vos te escuchamos bajito. A ver, ¿subiste tu volumen. Habla, a ver. Hola. Sí. Un poquito... Hola. Sí. Hola. Bueno, ahí estamos. Bueno. Atraemos por frecuencia. ¿Qué sería para ustedes? Eh, por por ahí. ahí... Ah, dale. Dale. ¿Qué no, te puedo decir... Puede ser que te diga unos sinónimos como para... Para entender un poco cómo avanzar, mejorar, mejorar... Bueno que sería la frecuencia, porque eh, la, el tema disparador sería para que la, la gente entienda que todo esto que voy a hablar si querés me largo entonces me largo diciendo eh, nosotros transmitimos frecuencias ¿sí? Por el, todo ser vivo transmite vibración ¿sí? entonces esa vibración pasa que nosotros somos seres neurolingüísticos también que podemos transmitir este, palabras eh, y, y emociones que no lo pueden hacer las plantas, quizás los animales, a pesar de que tienen emociones también. Este, entonces, eh, nosotros vibramos y esa vibración se transmite en frecuencia como si fueran radios. Entonces, hay personas que hoy están escuchando radio mix y otras que están escuchando otras radio Entonces, esa frecuencia que transmitimos dentro de de lo que nosotros decimos de la glándula pineal, transmitimos esa frecuencia para atraer lo que nosotros atraemos en nuestras vidas. Pero entre medio de todo eso hay un montón de información, ¿no? Porque no es solo la glándula pineal, nosotros tenemos campo magnético, ese campo magnético que es el que atrae esa, eh, esa frecuencia de las personas que nos rodean para generar eh, la vida que hacemos a través del conflicto, situaciones que nos sucedan o, o, o emociones que tenemos ...para poder trascenderla, que sería a través de, de, de trascender en el amor. Entonces nos vamos a volver a repetir siempre historia, porque vibramos de determinada manera. Entonces está bueno tratar de entender lo que es la vibración, lo que es la frecuencia, lo que es la energía, ¿no? Y entonces de ahí poder de, de, de desglosar eh, todo esto y entender cómo es que nosotros podemos sanar a través de entender estoy vibrando? que estoy entendiendo emocionalmente o virtualmente con mi pensamiento para generar esta eh, vibración? ¿sí? Este, Entonces, bueno, se me ocurre empezar, yo me he hecho un machete como siempre, que después los pierdo antes de venir, pero hoy dije, lo trajiste? Hoy lo traje. <risa> Vamos. Hoy lo traje. O sea, nosotros tenemos campo magnético, ¿no? Cuando hablamos del campo magnético tenemos que decir que. ¿Cómo, cómo hacer entender a la gente que, que es el campo magnético. Eh, y una de las explicaciones sería: si yo rayo un metal sobre una cartulina o algo blanco, eh, lo meto eh, sin atracción en cualquier espacio eh, simple, como caiga, con gracia. Pero si yo le pongo un imán abajo, seguramente. Eh, los imanes van a atraerse, el imán va a atraer eh, algunos metales y van a formar siempre círculos o espirales. Ahora, si lo volvemos a hacer en eh, la misma cantidad, va a volver a formarse la misma, eh, eh, el mismo campo magnético va a formar el mismo dibujo de la misma forma. Salvo que cambiemos de imán. Salvo que tengamos un imán más poderoso o menos poderoso. ¿sí? Entonces, eso mismo tenemos para entender que eh, que, que atraemos tiene que ver con nuestro campo magnético, o sea que si modifico mi campo magnético voy a modificar la atracción de lo que estoy proyectando en mi pensamiento, sería en mi mente. Si yo quiero abundancia pero siempre estoy pensando en un pensamiento pesimista, mi vibración eh, va a ser distinta porque mi campo magnético va a atraer eh, y es que se... da, también. también porque eh, porque ahora voy a desglosar lo que es el pensamiento, cómo vibra para que genere esa atracción ¿no? De, del campo magnético. O sea, todos relacionados, cerebro, corazón y el plexo solar, que sería donde vibramos desde el plexo solar. Este, y, y bueno, entonces decimos, si antes que nada quiero contarles para las personas que no saben, que ya es científico, está comprobado que si yo pongo en las manos, mi energía, en un vaso con agua, puedo cambiar las moléculas del agua, si yo transmito amor. O sea que quiere decir que nosotros podemos transmitir esa energía, ese amor, a personas que lo necesiten a través del pensamiento y la emoción. ¿sí? Entonces vibramos de tal manera para poder cambiar esa energía en el otro. Pero ¿Eso sería como el Reiki como el Reiki, pero eso no quiere decir que la persona pueda sostenerse en esa vibración porque ellos tienen que cambiar también eh, la conciencia de percepción del pensamiento. Entonces, si yo te digo hago Reiki o te mando energía, como quieran llamarlo, eh, puedo mandar mi vibración de amor, puedo cambiar las moléculas de tu cuerpo, mandando energía que mejores, pero si vos no cambias interiormente, vas a volver siempre a repetir la misma historia. Entonces, la idea es eh, entender de a poquito, sin perderme todo lo que le quiero decir, que sería la energía. ¿Cómo podemos descubrir qué es energía? ¿sí? Eh, la energía, eh, si tiramos una piedra en el agua, podemos ver que la energía hace una onda. Nosotros no podemos percibir la energía, no la podemos ver. Pero sí, es una onda vibratoria. Entonces, de alguna manera, cuando tiramos una piedra en el agua, vamos a ver que esa onda que hace, provoca una energía, ese movimiento, que es la que nosotros atraemos sin darnos cuenta y no podemos eh, percibir. Ahora, si juntamos dos energías ¿sí? iguales, tiramos dos piedras iguales, esas dos energías se chocan y lo que hace es que... Se si... repelen, ¿no? ¿no? No, se repelen. No se repelen. No. Uno más se uno es, es de dos. O sea que vas a eh, provocar una mayor energía. Eso sucede cuando vos tenés un proyecto en tu vida, por ejemplo, eh, y de repente alguien se acerca en tu vibración de tu proyección, de tus pensamientos, de lo que deseas se acerca y te hace tu vida mucho más fácil ofreciéndote una posibilidad a eh, reforzar tu propia energía de tu proyección. Entonces, así es cuando nos juntamos nosotros en proyección de pensamientos. Cuando yo proyecto algo, estoy mandando eh, vibración, frecuencias, y esa frecuencia atrae para que mi vida sea mucho más fácil. Ahora, si yo en ese momento ¿no? estoy con pensamientos pesimistas, obviamente estoy cortando la frecuencia. Ahora, si hay una persona que tiene una energía determinada y otra es una energía negativa, ¿no? Eh, sí se repelen y de alguna forma lo importante es entender y escuchar más el corazón que el intelecto, que sería el ego, de saber si estoy bien o no en este lugar. Pero nosotros a través del ego muchas veces elegimos lo que cre creemos que es correcto y no lo que creemos que es lo que queremos, ¿sí? Y entonces la idea es entender y usar más el corazón en la percepción para darnos cuenta que lo que estamos haciendo eh, si es lo que queremos o lo que creemos que tenemos que hacer. Porque quizás nos traiga más beneficio en algo eh, económico, pero quizás no es lo que yo realmente Deseamos. deseaba hacer. ¿sí? En esto, en un montón de aspectos en la vida, porque está lleno de personas que transmiten ...que hacen lo que no quieren y no pueden decir que no a un montón de otras cosas... ...o sea que realmente están haciendo lo que no quieren en vez de lo que quieren hacer. Este, y ahí es donde esas energías se chocan y vuelven con una continuidad poder eh, provocar algún síntoma... ...porque esas eh, moléculas, esas células eh, interpretan todo ese sentimiento emocional. Tanto de pensamiento, porque cuando hablamos de pensamiento... Si alguien hace, tiene un pensamiento repetitivo, va a generar una creencia, esa creencia el cuerpo lo va a escuchar de tal manera para que sus células se modifiquen y actúen de esa manera, atrayendo ese campo vibracional, ¿no? Que sería optimismo, pesimismo, o algo negativo o algo positivo. Ahora, si yo, yo le digo el cerebro transmite más o menos fuera del... del... El caño, hasta un centímetro del campo vibracional, es muy corto, pero si sí, en el cuerpo se puede sentir porque mis pensamientos no van a trascender al universo, solamente se van a tener ahí, son mis pensamientos y mi cuerpo puede sentir, de tanto escucharme sentir el pesimismo, es muy posible que mis emociones empiecen a producir eh, otras emociones mucho más fuertes por la creencia de mi intelecto, de mi pensamiento o sea que mi campo de mis emociones que sería mi corazón va a empezar a transmitir algo mucho más fuerte que lo que eh, transmite mi cerebro eh, con el, el sentimiento de esta creencia de lo, de lo que soy pesimista o positiva ¿no? de, claro, de, es por eso es tan fuerte cuando una persona decreta algo que se dice me voy a sanar porque lo creo y, y, y lo sigue manteniendo en una convicción de sanación y empieza a trabajar el reconocimiento personal, ese decreto va a hacer que su, sus células enseguida empiecen a captar esa información y empiece a modificar su cuerpo. Ahora, no quiere decir que el campo magnético de exosolar solar sea lo mismo que lo emocional del corazón. El campo magnético vibracional es totalmente distinto. Si sí es el más poderoso, pero está conectado con los otros dos, porque yo voy a vibrar a través de mi campo magnético al universo, lo que realmente siento por mi intelecto y por mi emoción. ¿Se entiende? Así. Entonces, eso es lo que hace que si nosotros queremos sanar, podemos empezar a intelectualizar qué es lo que siento. Mi matrix, mi información. Eh, para poder creer lo que soy y empezar a modificarlo, creer optimistamente eh, y empezar a, eh, a, a sentirlo emocionalmente para que mis células lo, lo crean, eh, visualizarlo, al visualizarlo yo me veo en este estado y el universo me va a traer lo que yo deseo. Porque estamos todos conectados, porque somos una conciencia con conciencias individuales. Entonces, de esta forma, tenemos más herramientas de interpretar cómo es que el campo dimensional atrae lo que yo deseo. Entonces, es muy importante, creo, transmitirles esto desde otro ángulo. Siempre nosotros hablamos de que transmitimos frecuencia, pero no el detalle, ¿no? De lo que es esto. Pregúntenme un poco. Sí, eh, yo te decía, eh, seguramente... Eh, nosotros, al, al emitir esa frecuencia, atraemos eh, personas que, que nos van a acompañar en la vida eh, con una frecuencia similar o tal vez opuesta o no. Claro, lo que siempre venimos es que siempre somos duales. Entonces, el otro, ahí te, ahí te, dejo, ahí te dejo, el otro como no existe... En la misma frecuencia voy a traer la otra polaridad que viene a mostrarme lo que soy. Que sería la misma frecuencia en distintas polaridades. Entonces voy a, si yo soy agresivo, va a venir alguien a agredirme y yo soy agresivo conmigo mismo. O sea que el otro me está mostrando lo que soy conmigo mismo, no con el resto. O sea, si yo voy a decir, yo no soy agresivo, muchas personas me dicen, yo, yo no soy agresivo. O yo no soy, este... Egoísta, sí, pero sos egoísta con vos mismo. Entonces la mejor forma de entender es que el campo profesional tuyo va a traer lo que tienes que aprender. A través de tus maestros que serían las personas que vas a atraer, que te vienen a mostrarte lo que sos. Claro, porque Entonces por ahí, es maravilloso. Por ahí no, no, nosotros no nos damos cuenta de esa situación, de no, no esa damos característica cuentas. nuestra, por ejemplo, en este caso, de que sí. eh, somos agresivos, ¿no? En el caso del ejemplo que vos diste. Pero sí. quizás eh, si lo vemos en el otro, ¿no es cierto? Ahí es cuando nosotros nos damos cuenta, y si nosotros tenemos conciencia de que estamos todos unidos, podemos observar y ver que Cambiar la percepción. Pertenece. Cambiar la percepción de lo que nos pertenece desde la información que nos da el otro como maestro. ¿Qué ibas a decir, Cris? No, eh, eh, eh, es una, eh, en realidad es una reflexión y una pregunta a la vez. Sí. Es como si lo trasladáramos a la física. Los polos opuestos se atraen. Bueno, esto es física cuántica. Es exactamente, claro. es física. Porque en realidad para que haya amor tiene que haber eh, energía, o para que haya energía de amor, tiene que haber las dos polaridades, positiva y negativa. Si no, no existe el amor. Entonces, este, siempre hablamos de lo que es eh, eh, duales somos en todos los sentidos, norte-sur, frío-calor. Eh, siempre están las, las, las dualidades que hacen que eh, esta energía en movimiento eh, pueda producirse. Si no hay, no hay energía si no estuviera los dos polos. ¿sí? Está muy bien. Pregunten. Eh, yo... sí. O sea, que la energía, decime para, para redondear, sí. entonces, la energía se transmite y se contagia. Exactamente, sí. Eh, las moléculas absorben y también eh, despiden este eh, esa energía. Por eso es la importante la importancia de la responsabilidad, de la toma de conciencia de los pensamientos de cada uno de nosotros, para eh, porque todos te necesitamos y todos nos necesitamos. entonces aprender a, a transmitir amor, eh, eh, amar, sería lo que hablamos siempre que es trabajar en función de los otros para, aunque no sea correspondido porque en realidad te estás dando a ti mismo porque todos somos uno entonces de esta forma podemos entender que esa energía es la que nos vuelve porque a medida que vayamos viviendo en ese estado de amor eh, mi campo vibracional va a ir modificándose a vez más y atraer lo que tiene que ver con el amor no lo voy a poder evitar, porque yo por más que quiera, eh, de, o sea, no voy a poder creer con el tiempo que todo lo que está vibrando alrededor mío es amor. Porque es decir, bueno, es porque me, estoy, me están mostrando lo que soy sin darme cuenta. Claro. El, te, te hago una pregunta. El origen de esa dualidad que vos hablás es, eh, sería la creencia de que nosotros estamos separados. Claro, el ego. Esta es la división del ego. De creer que estamos divididos y al creer que estamos divididos, el ego, que es el niño interior, este, que es la, el conflicto, el, el, la separación, ¿no? Y culpa y miedo para poder este, generar estas, esta creencia... Eh, que va, eh, como la dijimos, hacemos un con estigma, esa creencia. Claro, este estigma... Eh, así la es separación? Hacemos así. Claro, sí, ese, ese es el estigma, es la humanidad. El, el, para eso estamos, para trascender el amor. Y esto habla de trascender el amor, es eh, trascender lo que es el miedo y culpa. ¿sí? El miedo y culpa, el conflicto de la... Bueno, hay mucha información, creo, sobre la separación. ¿sí? Sin irnos a religiones. este el conflicto de separación es el que nos transmite miedo-culpa genéticamente como para poder eh, estar entendiendo que acá estamos viviendo para trascender el amor. Bueno. Bien. Digamos, decime una cosa. Cuando vos hablabas de las, del imán, digamos, de sí. las moléculas y del imán que atrae, eh, eh, dijiste el, el simbolismo de tirar piedras al agua... Sí. Digamos, eso es como suponete, una piedra genera onda expansiva dos piedras genera amplía la la, la onda expansiva sí. no eso es Sí, perfecto o sea eh, digamos, se potencia energía? se potencia, potencia o se repele como dijo Dela en un momento pero cuando hay dos eh, ondas distintas que sería negativa y positiva en el agua no te lo podría mostrar pero sí hay que prestar atención cuando nosotros estamos en un lugar que no queremos estar. Entonces ahí no, tenemos que, que percibir. Imagínense esto, nosotros tenemos ese campo vibracional eh, y, y si sentiéramos con el corazón, como hacen todos los seres vivos, quizá podríamos ser más conscientes de lo que sentimos y que vibramos. Entonces vamos a captar donde hay peligro, donde alguien nos quiere engañar o donde alguien eh, quiere eh, poseer. Entonces, desde este punto, cuando vos sos observador y escuchás tu corazón, vas a saber tu propia verdad. Que es lo que hablamos siempre acá. No nos crean nada, pero sí abran sus corazones y van a sacar su propia verdad. Eso tiene que ver cuando abrís tu corazón a captar la vibración de lo que el otro te está diciendo. Eh, o sea, o lo que quiere hacer. Imagínense que un animal, eh, un, un, no sé, un ciervo, y lo va, eh, lo, lo persigue, no sé, un león un tigre, no sé, este el, el, el ciervo no se pregunta si, si es bueno o malo, o sea, no, ya lo no, no presiente, por. su situación hace que su información, sus células provoquen este, toda esta información espontáneamente, provoque esa adrenalina que decimos, este estallido espontáneo para poder huir o defenderme, ¿sí? ese estrés, esa adrenalina, para poder zafar, pero ellos... No, no tienen un cartelito que digan yo te voy a comer, Eso ya saben, directamente lo presienten a través de frecuencias, ¿sí? cuando miran ya se dan cuenta si alguien es bueno o malo, y esto nosotros también lo tenemos, que de, de niños lo teníamos y no entendíamos el dialecto, entonces lo único que hacíamos era captar eh, las vibraciones, las frecuencias, cuando un chico no se quiere quedar con alguien hay que prestar mucha atención este porque hay una frecuencia que no les atrae y, y bueno eso eh, hace que, que te voy a decir que, que bueno nosotros con el intelecto y el ego vayamos perdiendo esa eh, capacidad de manejarnos más por el corazón este, que por el, el, la emoción ¿no? eh, que por el intelecto ahora, digo ahora Charlie si... sí, sí. Si nada, nada, nada, no no bueno, ahora yo digo, ¿no? Si, si, si, en base a esto que vos estás diciendo, capaz que y teniendo teniendo presente que nosotros estamos todos, estamos unidos, ¿no es cierto por ahí? Eh, eh, prestarle atención al mundo que nos rodea, a las relaciones que nosotros hacemos, que sí. nosotros tenemos, tal vez sería un, una muy buena manera de, de empezar. Y, y bueno, teniendo en cuenta que eso que nosotros vemos en el otro es, nos pertenece y es nuestro, capaz que está bueno eh, por ahí tener una mirada distinta al otro y comenzar a... a ¿Integrar de alguna manera eso que nosotros estamos viendo? Integrar en, en, en, en el observador de lo que estoy sintiendo emocionalmente, ¿no? Les voy a contar algo. Eh, las personas, la gran mayoría de las personas, no nos damos cuenta que percibimos a través del odio, el rencor, la envidia. Y eso generamos una frecuencia sin saber... De un sentido. Y tampoco somos capaces de reconocer eso. Bueno, nunca nos podemos reconocer, porque ahí es donde acabamos. Queda vergüenza el ego. también. No, no solo vergüenza, porque no lo quiero reconocer porque si no me tendría que hacer cargo. Uh -huh. Entonces, esto es lo que pasa a través de lo que cuando hablamos alguna vez, hablamos acá del ego, que sería el, el no poder reconocer porque si no me tengo que hacer cargo. Y cuando hablábamos el otro día también. ...de lo que sería la culpa, hablamos, ¿no? Sí, de la culpa. hablamos la culpa. Eh, ...y nosotros siempre estamos haciendo juicio a través del otro... ...porque no nos queremos hacer cargo... ...y con eso creemos que nos sacamos responsabilidad... ...y al sacar responsabilidad creemos que podemos seguir... Este, ...culpando al mundo de lo que me está sucediendo. Y esto hace bastante tiempo, di siempre el mismo ejemplo... ...y lo sigo dando en mis charlas... Cuando digo, por ejemplo, que me, me quedó muy marcado una señora que vino a verme y dijo, el primer marido era alcohólico y maltratador, el segundo era alcohólico y maltratador. Y ahora me junté con otro que toma menos, y pero no me, no me toca, me dijo. Y yo le digo, pero te insulta, sí, eh, sí me insulta, pero no me... Bueno, es lo mismo. La frecuencia es la misma. ¿Por qué? Porque en realidad ahora tendríamos que volver a retomar todo el... Temblamos cómo es que atraemos a través de frecuencia de la creencia de cómo hayas percibido el amor en tu infancia. Entonces de ese punto tenemos que partir de que es la matrix de entender cómo las personas sintieron el amor en su infancia. Y ahí podemos reparar para poder evolucionar el día de mañana y no llegar a un síntoma que tiene que ver con lo que estoy negándome a comprender, a aceptar. Y la vida... En sincronicidad te da la bendición de mostrártelo en una forma más violenta que sería un síntoma, que la ciencia le dice enfermedad. Nosotros le decimos acá bendición porque es la que te está dando la última oportunidad para darte cuenta de lo que no querés ver y si lo podés ver te vas a dar cuenta que sucede el milagro porque cuando sucede el milagro quiere decir que hay una separación del juicio de lo que estás creyendo siempre hacia afuera, en vez de entender que no hay responsabilidad ni siquiera tuya y que podés vivir en el amor la aceptación, entendiendo que vos tuviste una información y los demás para ser como fueron ¿está? hermoso bueno. ¿eh? ¿lo entendiste? sí, así me queda así un flash aceptación, no sé por qué y sí, aceptar, dejar de... ...que los demás sean como yo, cornete, quiero que sean, lo dije el otro día. Sí, sí corno. Corno, dije, te lo razón. Bueno. Eh... Como yo soy el primer, perdón, como sí. yo soy el primer grado. Dale. <risa> te, voy a, te voy a hacer una preguntita. No ¿Sí? sabes lo que te agradezco de que estés en primer grado, porque la gente eh, pregunta de la misma forma que vos y vos me bajás a tierra para poder entender que todo el mundo no entiende como entiende quizás ahora Delia o como yo estoy transmitiendo y a veces me quedan colgado eh, cosas por decir porque me olvido quizás alguien no sepa lo que vos me estás preguntando entonces las preguntas de Delia y las tuyas son muy importantes para que yo pueda transmitir lo que quiero transmitir así que el equipo creo que es perfecto y en sincronicidad nos encontramos porque nadie quiso hacer un programa sino el Universo Dios nos trajo a Karina, que nos dio la posibilidad a través de Radio Mix para que nos encontremos en este programa transmitiendo lo que transmitiendo con nos, amor. Nos atrajimos por frecuencia. Exactamente. <risa> Todos dándonos la posibilidad a lo que vamos descubriendo día a día. Solamente haciéndolo con el amor para descubrir eh, lo que tengas que hacer. ¿sí? Por para trascender el, que... el amor. Bien, muy bien. ¿Te acordás que el otro día? ...que vinimos a hacer algo en particular, claro. ¿te acordás? No, porque yo te preguntaba si nosotros teníamos un propósito en la vida. Sí, el propósito lo vas descubriendo a través de que hagas todo lo que hagas con amor. Y ahí vas a descubrir tu don a través del propósito sí. que estés haciendo, no el que vengas a hacer. Porque no es que nadie viene con algo escrito, sino que van a ir formándose a través de su frecuencia y vibraciones, la posibilidad de hacer lo que están haciendo cada uno. Más la información transgeneracional, que es lo que vamos reparando, porque cada oficio, cada eh, profesión, habla de una emoción transgeneracional, o de algo que reparar, o de hacer lo que no quise hacer. Si mi papá hubiera querido jugar a la pelota y no pudo, quizás me hubiera gustado jugar al fútbol, a mí no me gusta. Pero bueno, quizás este, eh, siempre hay algo que hace que nosotros inconscientemente tengamos la predisposición para hacer lo que estamos haciendo. Acá hay un mensaje que le quiero dar a un nuevo amigo, se llama Marcelo, este, lo voy a ver hoy también, este, Marcelo eh, es un consultante como muchos otros, y Marcelo, de, explicarle que esta forma, cambiando la vibración, la, o sea, esto es, es física cuántica si yo cambio la frecuencia de percepción y cambio mi vibración es 100 veces más potente que las drogas que uno puede tomar para cualquier tipo de medicina eso es científico, no lo estoy diciendo yo como una creencia, sino es científico entonces, si tu campo vibracional se modifica tu sanación está al pie de tu de tu campo. <ríe> Cuando te levantes este, y cambies y aprendas a percibir el amor y la aceptación, todo tu cuerpo espontáneamente se empieza a modificar biológicamente para que sanes. Tenemos muchísimos testimonios de, de cada día de sanaciones y realmente es hermosísimo porque no es que eh, nosotros hagamos nada, sino que realmente cuando alguien incorpora esta información y se anima a vivir en el amor, que es lo que más teme la gente, este, empieza a cambiar la percepción y empieza a producirse la sanación. Por eso después leemos las dos cartas para un enfermo, que las trajo Delia, este, que tiene que ver con, con entender eh, cómo es que nosotros nos resistimos eh, a través del juicio, ¿sí? Para que haya un cuerpo enfermo siempre hay un, un, un prejuicio atrás, ¿sí? Pregúntenme algo más y si no, cortamos, no sé cómo. Yo quiera. creo que estaría muy bien eh, cerrando, sí. Bueno, vos, Cris, ¿qué crees? No, cerremos, cerremos. Eh, la pregunta va a ser el segundo grado, la próxima el próximo martes <ríe> No, me encanta que sigas así porque yo te entiendo por que preguntas y sé que lo preguntás de corazón porque realmente estás preguntando de lo que querés informarte. Y realmente eso me, me hace eh, en, entender que las personas tienen que tener todo tipo de información. O sea que gracias por estar ahí a vos y a Delia y, y bueno, y seguimos así en, en, en este programa. Gracias a ustedes. Gracias. No, gracias a vos, porque yo creo que todas las estas eh, estas charlas que nosotros tenemos a mí me sirven me, como una herramienta para poder eh, modificar eh, la forma de mi vida. Así que bueno, yo los invito también a todos los que nos están escuchando, eh, que, bueno, que escuchen y que miren su vida y que utilicen las herramientas que que nosotros compartimos. Sí, ayer mi hijo me dijo, eh, papá, vos cómo es que sabés este, tanto. Y yo le dije, mirá, no es que sé tanto, pero lo único que hago es leer y llevarlo a mi vida. Cuando lo llevo a mi vida, puedo hablar de mi propia experiencia. Cuando hablo de mi propia experiencia, puedo sentir, y me causa una emoción. Entonces esa emoción es la que puedo transmitir hoy acá que bueno los invito a que sigan el martes que viene y que bueno y que haya servido para nosotros es una bendición eh, estamos muy felices de estar gracias y seguiremos, a, el, y seguiremos porque es inagotable <risas> claro. gracias a todos gracias por escucharnos besito Cris Gracias, gracias Chris. Hasta luego. Chau, Un Caldeo grande chau.